¡Hola, hola! Bienvenidos a Refrescados X. Durante años el ser humano ha realizado actos crueles contra sí mismo, ya sea por motivos políticos, religiosos, sociales, entre otros muchos más. Han existido singulares personajes que han marcado de forma negativa la historia humana. Por sus crueles actos, tal vez conozcas uno que otro acontecimiento que te perturbó y agradeciste no haber nacido o estado en ese lugar. Pero estas personas antes de morir o pagar por sus crímenes dejaron hijos que cargan con el peso de las atrocidades que originaron sus padres. Hoy te presento los hijos de las personas más malvadas que han existido en el mundo. Los hijos de Charles Manson Charles Manson fue un criminal estadounidense quien creó una secta llamada la familia Manson, con la cual cometería nueve asesinatos alrededor de California en la década de los 90, donde destacaría el de la actriz Sharon Tate. Aunque realmente Manson jamás cometió ninguno de estos crímenes ya que fueron sus fieles seguidores quienes los cometieron por orden del mismo Manson. Aunque Manson destacó mucho durante años por sus actos violentos y fue considerado un asesino en serie muy popular, con el paso del tiempo perdió notoriedad con la aparición de otros criminales y hasta su muerte en 2017 pero Manson dejaría un legado en total fueron cuatro hijos pero solamente se sabe de dos de ellos ya que los otros dos cortaron toda comunicación con el mundo y no se sabe o se sabe muy poca información sobre ellos Charles Manson Jr. fue el primer hijo de Manson quien llevaría por nombre el mismo de su padre nacido en 1956 Tuvo que mudarse con su madre debido a una separación. Mediante fue creciendo, Manson Jr. decidió tomar el apellido de su padrastro y fue conocido como Jay Wade. No se conocen fotos del primer hijo de Manson. Su identidad fue desconocida y se supo años después que en 1993 Jay Wade se suicidó porque no soportó la idea de ser hijo de Manson. Charles Luther Manson, nacido en 1963, jamás se supo de su paradero, ya que su madre cortó toda comunicación y ambos decidieron irse de la ciudad, cortando todo lazo con Manson. Aquella mujer tenía como nombre Leona Stevens y fue una de las tantas esposas que tuvo Charles Manson en su secta. Valentin Michael Manson, nacido el 5 de abril de 1968, fue el resultado del matrimonio de Mary Brunner y Charles Manson en 1967. Mary fue de las primeras en unirse a la secta y junto a Manson empezaron a reclutar a más mujeres. Después de que Mary Brunner fue arrestada, los abuelos de esta adoptaron a Michael de apenas 18 meses, quienes le cambiaron el nombre a Michael Brunner. En varias ocasiones, Charles Manson desde prisión le escribía cartas a Michael con la intención de que él se comunicara, pero decidió cortar toda relación con su padre y actualmente vive en una casa tipo rancho donde él y su pareja tienen pollos y huertos. Matthew Roberts la historia de Robert comenzó cuando fue dado en adopción, no se sabe la fecha, a partir de ahí su vida era normal, hasta el día de su boda. Su entonces esposa le preguntó acerca de su pasado, y es así como supo que su madre biológica conoció a Mary Brunner, una de las primeras esposas y parejas de Charles Manson, quien junto a Manson reclutaban mujeres para unirse a la secta pues esta le presentó a Manson, con quien procreó a Roberts. La madre de Robert sufrió de problemas mentales graves, por lo cual esta historia no se confirma del todo. Pero el parentesco que tiene es casi calcado, actualmente Robert se dedica a la música. Hijo de Adolf Bormann, secretario de Adolf Hitler Adolf Bormann fue un oficial alemán nazi, jefe del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este lograría destacar dentro del partido que acumuló un inmenso poder que lo volvería el secretario privado de Adolf Hitler. Él controlaba el flujo de información y el acceso a Hitler. Martin Adolf Bormann nació en 1930, obtuvo el nombre de su padre y su padrino. Su padre, Adolf Bormann, era frío y cruel con él. Nunca tuvieron una buena relación y esta nunca crecería debido al suicidio de él en 1945. Martin logró escapar hacia Austria durante la posguerra y se orientó a ser sacerdote, a pesar de que nunca se cambió el nombre o condenó los actos que realizó su padre, se alejó del nazismo todo lo posible, se casó con una enfermera lo que lo obligó a dejar el sacerdocio, pasó el resto de sus días como un profesor de estudios religiosos, hasta su muerte en 2013 de causas naturales. La nieta de Ernest Himmler Ernest fue un miembro destacado del régimen nazi y uno de los principales responsables del holocausto durante la segunda guerra mundial en contra en su gran mayoría de judíos Katrin Himmler es nieta de Ernest Himmler ella decidió no cambiar su nombre y quiso enfrentar la terrible historia de la que su familia fue parte durante su estancia realizó trabajos de investigación y escribió un libro. Destacó que su hijo sabrá toda la historia posible de su familia y lo que causaron. Actualmente está casada y ha mencionado que nunca esconderá sus antecedentes familiares y vivirá con ello. La hija de Ted Bundy, Teodoro Robert Bundy, fue uno de los asesinos seriales más populares y crueles que Estados Unidos tuvo. Bundy fue ampliamente conocido por ser carismático, manipulador e inteligente, lo que complicó mucho en su captura pero cuando finalmente fue capturado, se escapó en tres ocasiones, donde cometió más crímenes atroces en contra de mujeres. En su última captura, confesó más de 30 víctimas en 7 estados distintos. Aunque se piensa hoy en día que Ted Bundy le quitó la vida a más de 60 mujeres, pero la cifra exacta no se sabe. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989 en la prisión estatal de Florida. Rose Bondi nació el 24 de octubre de 1982. Actualmente tendría 40 años de edad. En 1986, Carol, la que entonces fue esposa de Bondi, se divorció de él tres años antes de la ejecución de Bondi. Esto después de que Ted Bondi confesara sus crímenes ya que Carol siempre creyó que era inocente después de escuchar esta confesión quedó destrozada y traicionada después de esto ambas han hecho todo lo posible por quedar fuera del ojo público El hijo de Joseph Mengele La segunda guerra mundial sin duda dejó testimonios crueles, tristes y malvados sobre el ser humano uno de estos fue Joseph Mengele fue un oficial alemán y médico durante la Segunda Guerra Mundial. Es recordado por hacer experimentos médicos con los prisioneros de los campos de exterminio y formó parte de un grupo que seleccionaba víctimas para meter en la cámara de gas. Fue apodado como el ángel de la muerte. Rolf Mengele, nacido en 1944, fue el hijo de Joseph Mengele, pero su padre escapó y abandonó a Rolf, y se escondió en algún lugar que jamás fue dicho, hasta su muerte en 1979 a los 67 años, se supo que residía en Sao Paulo, Brasil. Durante este tiempo, Joseph le mandaba constantes cartas a su hijo, quien jamás reveló su ubicación a las autoridades. Aún así, abandonó todo lo que tuviera que ver con su padre, y se dice que actualmente es un abogado jubilado y vive en Alemania a los 78 años. Sin duda, por más que intentemos alejarnos de la oscuridad, esta nunca va a desaparecer en su totalidad y nos seguirá hasta el fin de nuestros días. Espero te haya gustado el video, nos vemos para la próxima, adiós.